Yo lo que sí que creo es que esta huelga eh, o llega muy tarde porque ha pasado demasiado tiempo. Eh, un gobierno entero en el que tampoco hizo oferta pública, otro gobierno anterior que tampoco la hizo y, bueno, llega la primera semana de un nuevo nombramiento. No sé si es que llega tarde o demasiado pronto. En cualquier caso, pues como decía antes, tienen todo el derecho del mundo a reivindicar. Los procesos ya están en marcha. Y, bueno, pues eh, lo he dicho por activa y por pasiva. Este ayuntamiento necesita cre crecer en empleo neto y esta es una de las prioridades del, del Gobierno municipal.